Para comenzar, hablemos de las películas animadas más esperadas para este año. Primero tenemos Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela de la exitosa cinta estrenada en el año 2018. Esta vez Miles Morales emprende una aventura a través del multiverso con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spideys que deben enfrentar a un poderoso villano. Su estreno se tiene pautado para el día 2 de junio de 2023. Por otro lado, tenemos que el 16 de junio de este año tendremos el estreno de la nueva película de Disney Pixar, Elemental. En una ciudad donde conviven los habitantes del fuego, el agua, la tierra y el aire, una joven apasionada y un chico que se deja llevar por la corriente están a punto de descubrir algo elemental. Continuando con las cintas animadas, otro estreno esperado es la película Super Mario Bros., que será producida por Illumination en asociación con Nintendo. La misma contará con distribución de Universal Pictures y verá su estreno el día 6 de abril de 2023. Por otra parte, tenemos el próximo estreno en cines de la película de Miraculous Ladybug Awakening. La misma será una adaptación de la serie animada y seguirá los orígenes de Marinette y Adrienne y cómo se convirtieron en los héroes Ladybug y Cat Noir. Su estreno se tiene programado para verano de este año 2023. Por último, otro filme que recientemente ha despertado interés es el próximo estreno de Nimona, cinta que en un principio era de Blue Sky Studios y que Disney no quiso continuar, pero que llegó a manos de Netflix quien continuó su producción. La misma no tiene una fecha exacta pero se estima que llegue en este 2023. Pasando a las series animadas, uno de los proyectos más esperados es el estreno de la serie spin-off de Hora de Aventura, Fiona y Cake. Esta historia también estará protagonizada por Simon Petrikov quien junto a Fiona y Cake deberá recorrer el multiverso y enfrentarse a un nuevo enemigo. Debido a la fusión de Warner con Discovery, este proyecto quedó pausado, pero tengo la esperanza de que este año tengamos novedades. Continuando con las series animadas, tenemos el próximo estreno de Unicorns Warriors Eternal, un proyecto creado por Jandy Tartakovsky. Aquí seguimos a un equipo de antiguos héroes adolescentes que trabajan juntos para proteger al mundo de una fuerza siniestra. Producida por Cartoon Network Studios, todavía no se tiene una fecha exacta de estreno, pero se espera que este año tengamos algún adelanto. Y hablando de Cartoon Network tenemos que hace poco se confirmó la producción de una séptima temporada de Gumball, esto a pesar de que antes ya se había anunciado la película, que según serviría de puente para la creación de una nueva serie. Sin embargo, parece que los planes han cambiado, ya que esta noticia fue confirmada en redes sociales por una de las productoras llamada Emma Fernando. Por el momento no se tiene una fecha oficial, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Pasando al mundo de Netflix, una serie que tuvo mucho éxito el año pasado fue el estreno de una nueva adaptación de Bee Poppycat en Netflix una reinterpretación de la primera temporada estrenada en Frederator en YouTube y su segunda temporada, Lazy in Space. Por ahora, Netflix no ha revelado planes para una nueva temporada, pero tampoco ha sido cancelada, por lo que tengo esperanza de que este año, luego del cliffhanger del último episodio, se estrene una nueva temporada. Una de las series más esperadas para este 2023 es la segunda temporada de Villanos, la cual ya ha sido totalmente confirmada por su creador Alan Ituriel en la pasada Feria Internacional del Libro celebrada en Guadalajara. Además, confirmó que el sexto y último episodio estrenado donde conocemos a Miss Hit es tan solo una introducción y que en los siguientes episodios se nos contará la historia tal y como es. Por último, el creador dice que no puede dar una fecha oficial todavía, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Pasando al mundo de la animación indie, tenemos el esperado tercer episodio de Murder Drones, serie producida por Glitch Production y creada por Liam Beakers, a quien recordarás del piloto Cliffside. En esta serie seguimos a Uzi y N, un par de androides que viven en un planeta post apocalíptico quienes luego de los acontecimientos del episodio piloto se unen al final para seguir sus objetivos. En el caso de Uzi, acabar con los humanos. Seguimos con Metal Family, segunda temporada. Y es que esta webserie tuvo muchos problemas para continuar su producción. Como recordarán, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, la respuesta internacional fue la aplicación de sanciones a Rusia lo que afectó de manera directa la vida de su creadora Alina Covalera y la producción de la serie. La misma se sustentaba únicamente del apoyo de los fans y la compra de mercancía oficial. Por suerte, a pesar del terrible panorama, lograron estrenar durante el año tres episodios de su segunda temporada, resultando ser todo un éxito nuevamente. Y para este 2023 esperamos que sigan estrenando nuevos episodios y tal vez un final de temporada. Hablando de éxitos, Arkane fue todo un éxito para Riot Games y Netflix. Les tomó 6 años de sangre, sudor y lágrimas dar vida a la historia de Bee y Jinx. Pero ahora todos estamos esperando por el estreno o algún anuncio de su segunda temporada. Pero de momento Riot no nos ha dado ninguna actualización ni fecha oficial. La trama de la primera temporada termina de forma abrupta y quedan algunas preguntas sin respuestas. Por lo tanto, con las pistas que recibimos en las secuencias finales del último episodio, podemos predecir que la temporada 2 de Arkane tendrá una influencia de Noxus y que posiblemente este año tengamos novedades y quizás un tráiler. Por el momento nos queda esperar. Y hablando de regresos sin fechas oficiales, Hilda, una de las series infantiles originales de Netflix, ya tiene confirmada una tercera y última temporada. Esto después de haber lanzado lo que originalmente se pensó que sería el final, la película de Mountain King. Hilda se basa en las novelas gráficas de Luke Pearson y estrenó su primera temporada en el año 2018. Actualmente todavía estamos a la espera de una fecha oficial para los últimos episodios, pero se sabe que la temporada va a estar compuesta por tres episodios, y conocemos un par de títulos de los capítulos, que incluyen Perdido en el Tiempo y La Isla de las Hadas. Como siempre, ante cualquier novedad los mantendré informados. Volviendo al mundo indie, hablemos de una webserie que personalmente es una de mis favoritas, y estoy hablando de Mystery Schools. Su último episodio, The Future, fue estrenado en Halloween del año 2020, y nos dejó a todos a la expectativa ante el surgimiento de Murder Mystery. Si quieres enterarte de la historia completa de esta serie te recomiendo ver mi video dedicado que está apareciendo en las anotaciones. Se suponía que el episodio final sería estrenado en octubre de 2022, pero el creador anunció que no sería posible, ya que varios animadores y personas que trabajan en el proyecto tenían muchas ocupaciones a la vez por lo que la fecha fue retrasada a Halloween de este año 2023. Otro de los estrenos más esperados es la salida de la serie Learning with pibi cuyo piloto fue todo un éxito cuando se estrenó en octubre de 2021 en el canal de Adult Swim en YouTube. Aquí seguimos a Pibi una chica que habita en un programa infantil que es invadido por una especie de glitch que se encuentra consumiendo y arrasando con todas las series animadas. Ella, junto a un villano y a un psychic, tendrán que darlo todo por salvar el universo. En 2022 se dio a conocer que Cartoon Network registró la marca bajo los siguientes nombres Learning with PB, Common Learn with PB y Learn with PB Apocalypse. Por el momento no tenemos más información, pero esperemos que la serie haya sobrevivido a la fusión de Warner y Discovery para este 2023 ver algún estreno o novedad. Uno de los estrenos más grandes para este año 2023 será el final de la serie animada de Disney Channel The Old House. Una fantástica animación llena de magia, drama, misterio, fantasía y valores y sin lugar a dudas una de las más grandes series en emisión actualmente, superando las cancelaciones y los obstáculos que su propia empresa le ha puesto, como la reciente filtración de For The Future, segundo especial que se ha estrenado el día de hoy, pero que anteriormente liberó iTunes por breves momentos. Todo esto de la mano de una increíble historia nos tiene la expectativa de un gran final que veremos en el mes de abril de este 2023, donde nuestros protagonistas tendrán que enfrentar su batalla final contra el coleccionista y Velos. Y también desenredar los últimos misterios que quedan. Sin lugar a dudas, esto será un evento titánico que no nos podremos perder y que ansío ver en todo su esplendor. Por último, pero no menos importante, tenemos la ansiada salida de la primera temporada de Hasbin Hotel. Una serie de animación indie creada por BC Pop, cuyo piloto se estrenó en octubre de 2019. Y es que incluso antes de esa fecha ya se esperaba su estreno, ya que veníamos siguiendo en el canal la salida de cada pequeño teaser o novedad. Luego de muchos años, la espera llega a su final. Busy Pop junto a la productora A24 nos traerá esta primera temporada en verano de este año 2023, lo que podría traducirse al mes de julio o agosto. Sin dudas, las expectativas están por los cielos, y no tengo ninguna duda de que esta historia será espectacular. Por ahora, nos queda esperar el anuncio oficial de cuál será la plataforma en la que se estrenará la serie, pero de ahí en más, este estreno ya es todo un hecho. Para finalizar, me gustaría hacer mención especial a dos series animadas. Primero que este año 2023 se transmitirá por fin el final de Summer Camp Island con su sexta temporada. Esto después de haber sido cancelada por HBO Max, pero que fue recuperada por Cartoon Network. Y también tendremos el estreno de la segunda temporada del Fantasma y Molly McGee, quien dio mucho de qué hablar con el episodio final de temporada Molly vs. The Ghost World. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que esta es mi opinión personal y si hay otros estrenos que estás esperando y no mencioné, puedes dejarlos en los comentarios, los estaré leyendo. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, como mi Instagram donde estamos más en contacto, o también mi Twitter donde te escribo noticias y pensamientos. Te dejaré los enlaces en la descripción del video. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.